En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se han demolido más de 200 edificios considerados bienes patrimoniales de identidad arquitectónica. Ilustro para no olvidar. Así se titula la iniciativa de la arquitecta argentina Natalia Carbabian, consiste en documentar y registrar mediante ilustraciones una muestra de cada bien de valor patrimonial demolido y en riesgo de demolición dentro de aquella ciudad. Cada bien patrimonial define la identidad y relata una historia en el tiempo y cultura. Natalia así lo define. Acá lo que estamos defendiendo es nuestra identidad, eh, nuestro patrimonio, que está reflejado en arquitectura, pero que tiene que ver con nuestro hábitat, nuestra calidad de vida, eh, nuestros relatos, memorias, y un montón de cosas que tienen que ver con lo que somos. ¿no? Para ampliar la información sobre Ilustro para no olvidar, visita Blogarte Plus.